¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Luis y bienvenidos a IBS Games El día de hoy con la review de la Mac 4 Creo que se dice así, no sé si se diga así Vamos a ver si estoy lo cierto O si estoy equivocado Pero bueno, hoy estamos pues con esta review Esta arma que ganamos en el evento de México Una arma bastante buena, la verdad Que es bastante buena Es bastante cool, bastante divertida Es de las... De las pocas armas que valen la pena estos últimos días. Eh, bueno, en realidad todas han valido la pena, pero no de completar los eventos. Y pues bueno, esta arma ya lo vamos a ver. Es... ¿Cómo se diga? esa miércoles? <risa> Ni idea. Bueno, eh, tiene 3 de año, agilidad 3, defensa 2 y resistencia 3. Eh, no sé qué sea eso defensa y resistencia La verdad que no sé qué es eso Si alguien sabe, comentenmelo Déjenmelo abajo en los comentarios Porque no tengo ni idea qué es eso Y pues bueno, había un bug Hay un bug con, con granadas de mano Que da súper velocidad Quién sabe si funcione eso todavía Y bueno, vamos a ver qué tal es esta arma para... Para jugar qué tal qué tan buena es y pues como ven es bastante cool miren esto les das como machetazos a los bots ¿eh? como unos machetazos ahí pa y otra cosa increíble que tiene esta arma es lo de teletransportarse una cosa que está muy muy cool que está bastante increíble y pues como ven miren bastante rápido y vamos a vamos a ver el bug que un, un compi me decía por ahí por los comentarios que cómo se hacía el bug pues no sé si todavía funcione pero la cosa era que se hacía así con puras granadas se hace con puras granadas lanza yo no les voy a mentir me vi un tutorial de un tipo entonces el tipo iniciaba así lanzando granadas a lo loco por todo lado y lanzaba y lanzaba y lanzaba hasta que le daba super velocidad. Pero no sé si todavía funcione. Parece que no. Parece que no, porque no veo mi hiper velocidad. ¿Dónde está mi velocidad? No la veo por ningún lado. No, y parece que no funciona. Parece que ya lo quitaron. ¡Fuimos timados! ¡Timados! ¡Embaucados! ¡Fuimos embaraquiñados! Esto ni siquiera existe. No sé, la verdad. Pero no está funcionando No me está funcionando eh, Déjenme en los comentarios si a ustedes les funciona este bug todavía O si ya no les sirve Y no, parece que ya no funciona este bug En lo que es mi experiencia, como ya lo ven eh, No, parece que no está funcionando este bug eh, Díganme en los comentarios si les funciona, si no les funciona Y también déjenme de paso qué es eso de eh, resistencia y toda esa cosa que pone ahí porque algo nuevo de los de las armas cuerpo a cuerpo parece ser y pues nada muchas gracias por ver este video espero que les haya gustado que hayan pasado un buen rato que después de todo es lo importante y nada un saludo hasta la próxima a ver cuántas kills me hice bueno, 26 kills, bastante bien para estar probando el, el bug. Y ahora sí, hasta la próxima.